¿Qué sentís cuando le ves a Chan internado una vez más? Hombre, bueno, no eh, sea, Estupor, preocupación, interés, ¿verdad? La... Compasión cristiana dentro de lo posible, amistad, ¿no? Voy a estar siempre para lo que Chan y su familia necesiten, obviamente. ¿eh? Una ex de él, Milita Bora, dijo que es una cuestión de marketing, e internación de Chano. ¿Cuándo escuchás eso? No sé, no, no, no puedo opinar sobre eso. No. ¿Vos crees que es una persona que necesita ayuda ya? ¿no? ¿Necesita una ayuda al lado, en su entorno? Sobre todo necesitamos ayuda, pero evidentemente, ¿no? en el, no. el hospital, ¿no? sí. Mis momentos difíciles fueron bastante divertidos, bastante interesantes, ¿Sí? creativos, oh, ¿no? ¿Difíciles tuyos? Sí, sí, sí, o sea, quiero decir, mis malos días, ¿no? Serían un premio para cualquier laburante. Yo hablo mucho con Charles, pero... No, no, yo Charles... Siempre fue muy valiente y además, eh, a ver, si no está en su momento, si, si no es el joven que era con 30 años tampoco se queja. Eso es muy típico de él, muy digno, muy interesante, no, nunca se queja, no? Sabía en lo que se estaba metiendo, no? Eh... También, pero también fue víctima de las adicciones, Charlie. Bueno, no, más complicado. En el caso de Charlie tenés, siempre tuvo una personalidad muy deportante, yo creo que ya era Charlie cuando tomaba Sotern de Carrodilla en el, en el West. Y con Chano entonces le damos fe que va a salir de esta Chano. ¿Vale? Claro que sí, espero que sí. ¿Sí? Yo evidentemente sí, ¿no? me quité de las adicciones. Tampoco fumo tabaco ni tomo ni la cerveza, ¿no? Yo, sí, claro que sí. ¿verdad? O cambiar por otras. ¿Por qué cambiaste quizás una adicción a la droga? Te lo pregunto porque está bueno este mensaje que estás dando. Bueno, soy adicto al sexo. Creo. ¿Adicto al sexo? Sí, sí, sí. Y eso sí. es una adicción que no la podés calmar. Es decir, constantemente querés tener sexo con... Afortunadamente la puedo calmar, ¿verdad? En mi casa con, con mi novia, encantados de la vida. ¿Pero la adicción al sexo la llevabas en todo sentido? ¿Que no podías controlarte? Bueno, no, a ver... Eso es, a mi edad, es decir, eso es una maravilla, ¿verdad? Pero, que eso es sea, lo De cachorros somos como somos, ¿no? Es, un, es nuestro instinto animal y cultural también. Pero la adicción al sexo, me imagino que también cuando estabas en pareja, no sé, un ejemplo con Julieta, Carrina, ¿le te traía problemas? No estaba hablando tan en serio, pero debamos saber, problemas de ese tipo claro. también tuve, por supuesto. Sí, sí, ¿no? sí, situaciones de infidelidad que pueden pasar en cualquier pareja. Sí, espero que la mía no. Se declara adicto al sexo a los 61 años. Bueno, es un piropo que me estoy tirando sin pastillita. Ah, pa, de, de eso no me interesa hablar. Calamaro, nos habías asustado cuando te declaraste adicto al sexo, porque realmente Yo, las personas que... adictas al sexo tienen un padecimiento horroroso. Es adicto qué? al sexo, Cari? A, me parece que más allá del humor que no, puede darle, le pone humor. no, no, no. Calambra es una persona que tuvo siempre diferentes situaciones sexuales con diferentes jovencitas, porque siempre estuvo con chicas que no llevan los 25 años. Epa. No, pero es verdad. Y tuvo muchos problemas en su etapa de rockstar y también en su etapa ya de un hombre adulto. ¿Por qué? Porque él manifestaba en muchas entrevistas que le hacían sí. que le costaba mantener un vínculo estable por ese deseo constante de tener sexo ...de forma repetida con diferentes mujeres. Sí. A ver, uno lo puede llevar desde el rockstar, desde la fama... ...pero al mismo tiempo, él reconoció que fue una adicción... Porque estar adicto al sexo, sabiendo que él venía de adicciones como la cocaína, la droga, porque lo, lo, lo dice, lo hace Pero la baratea. La baratea sí, cuando ir, dice, ir, la sacio ir, ir. con mi pareja en mi casa. A ver, hay un gran pánico en los rockeros, que es el acceso a una edad maravillosa que se llama tercera edad. Sí. Porque está como el mito de la juventud eterna. Sí. Y en un hombre, además, de la virilidad eterna. Perder un poco de ese poder se supone que los empuja casi que a un residencial. Y no es así. Me parece que juega con muchas cosas, que intenta ser un polemista reaccionario, él se alineó con Vox en España, dijo que las feministas en realidad eran lesbianas encubiertas estaba en contra de la paridad porque decía que había much muchas mujeres que eran prostitutas y no podían estar a la par digo, me parece que por... es un enorme creador, sí. un gran rocker un gran artista sí. y por momentos un pelotudo ¡Ey! No te voy a permitir. Ay, Tarjeta, bueno, roja, perdón, perdón la palabra, Tarjeta roja. Perdón la palabra, Tarjeta roja, Breno. Bueno, eh, ver. ¿Cómo le vas a decir eso, Andrés? Pero está fundamentando su pensamiento. No, está bien, yo. me parece ver, que, me parece, sí, si vamos a debatir, me parece que tiene que ver con el hecho que vos estás haciendo una lectura política de los del último tiempo de Andrés. ¿eh? Porque también es el mismo Andrés que en La Plata dijo oh, qué linda noche para fumarse un porrito es. y ahí era progre. Dijo ¿entendés? que ve una luz fija en el campo y que por eso creen los ovnis, que, que querer un perro es perverso y que la gente no, que bueno. quiere un perro le quita tiempo a las familias. Digo, juega a ser polemista, el tema es que se va, divaga un poquitito, no ah, sé. Mira, no, no, no, no Roberto, creo, no Roberto. creo. Okay. Yo, yo, creo que, no, yo creo que justamente, sí. digamos, obviamente tiene 61 años Sí. Ha pasado, como dijo Andrés, por un montón de adicciones. Sí. Y ahora está parado en otro lugar. Ya no está parado en el lugar del hippie progre, sino que está parado en el lugar de un señor que tiene 61 años, que es millonario, sí. que vive en mitad en Europa. Pero ¿qué te, te tiene que dar los 60 aires? años? Madurez, no adolescencia. No, o sea, no, los que... tenés que estar un poquito estable no jugar a che, sabés que soy potente pero lo sacio con mi pareja a la que toma como un bien de uso no, porque si un, adicto, con Natali, un adicto un adicto consume lo que necesita para no, su adicción talito, no disfruta talito. el contacto con otra persona no es, claro. es mucho peor me parece ver, ¿qué pasó? Que no. lo que dice Bremer es mucho peor, peor que, que lo que dice ah, Bremer mirá, mirá que Bremer fue fuerte sí, porque Mati muy bien lo encara de una manera seria con el tema de las adicciones de Chani y lo que él hace porque le va dando vuelta la nota, se lo lleva al tema de la adicción al sexo, noviando la nota, restándole importancia y tomándoselo a la ligera, porque se ve que es un, a ver, es una categoría menor este programa. No, eh, de ninguna manera. Sí, es una categoría menor que no está a la altura de él. Y ahí se convierte la genialidad, como bien decía Bremer. En una pelotudez ah, absoluta. Diego, vos también. Entonces, sí, pero porque por se convierte por favor, en algo Diego. liviano cuando intentábamos lo hablar con de algo serio, como Chano, como sí, el caso que está atravesando Chano, como la de que Calamaro que... también por algunas juez. tinieblas, pero para él eran momentos de divertimento que cualquier trabajador querría vivir. A ver, ¿qué opinas, Débora? Que la droga hace mal. Sí. Punto uno. Porque, como bien dice Luis, eh, los 61 años, primero es un señor súper joven, no estamos todavía hablando de la tercera edad, y quizás toda la genialidad que tiene claro. para crear no la tiene para, para su opinión cotidiana. Dijo en un momento. Primero, eh, Mati le dice: de qué, ¿de qué adicción a qué adicción? No, no, no, no es cuestionando la pregunta, sino la respuesta. Sí. ¿De qué Como saliste? Que tiene... Saliste de la adicción de las drogas. Sí. ¿A dónde ¿Qué adicción te fuiste? Claro. Claro. Porque, claro. porque claro. es lo que planteaba él, para reemplazar. No te estoy cuestionando la pregunta, no, no, ¿no? Lo que dice la, la pregunta es... tiene que ver en base a algo que él dijo. Que vea su, su eh, reemplazado. Reemplazado de las adicciones. Eh, como las, las personas adictas a lo que sea tienen que tratarse y nada que sea adictivo es saludable y bueno. Claro. Él, él claramente sufrió excesos con la droga y evidentemente le hicieron daño. Ajá. Y en un momento él dijo que en sus peores momentos. Tenía exceso de creatividad Terrible. Es el peor mensa es el mensaje sí, más no espantoso bueno. Que uno puede es escuchar que bueno. siente historias espantosas con respecto a eso Y después habló cuando bromeó Y bastardeó el tema hablando de, de La adicción al sexo Que a, a, al 99% de los señores le causa gracia Mirá adicto al sexo Qué barba, la pone todo el día Porque se creen que es una genialidad Que tenga ganas eh, sexuales todo el día Él habló de un instinto animal Lo cual me lleva a lugares sí. espantosos Oscuros y horribles sí. Eh, primero, eh, voy a Hacer una pequeña observación Al último comentario Entiendo que la adicción es una enfermedad sí. Primeramente sí. Hay una frase que yo recogí De él que dice, es imposible gustar a todo el mundo Pero disgustar a todo el mundo no parece imposible uh -huh. Es un artista sí. eh, Más allá que tenga Alguna destreza poetiza, Lo cierto es que hay que entenderlo En ese contexto y en ese género es libre de sí. dar cualquier opinión ¿Toma? y me parece perfecto que ironice con situaciones donde habitualmente el drama lo incomoda. Roberto pero Es una persona polémica. Oh, un perdóname Luis, vamos a escuchar nuevamente lo que dice Calamaro. Por favor. Porque en, realmente parece, hay un momento donde... Bastante divertido. Es, es una humorada lo no. que dice. Vamos a escuchar de vuelta a ver si entendemos alguna otra cosa. Dale, Calamaro se declara adicto al sexo. Yo... Evidentemente sí.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 También tuve, por supuesto. Eh, eh, situaciones de infidelidad que pueden pasar en cualquier pareja. Eh, espero que la mía no. Se declara adicto al sexo acá a los 61 años. Es, bueno, es un piropo que me estoy tirando. Sin pastillita. Ah, pa, de, de eso no me interesa hablar.